Hola, bienvenidos a nuestras sesiones de los martes de Brahma Kumaris de Costa Rica. Hoy vamos a hablar sobre el tema de habilidades para tener un cambio más constante en nuestro cambio de autotransformación, en, en nuestros cambios espirituales. Entonces, eh, vamos a empezar como siempre me gusta empezar con una meditación. Así es que siéntense en forma cómoda. Relajen su cuerpo. Respiren profundamente y al inhalar profundamente, me siento tan agradecida de tener este momento, este tiempo para mí, para mi crecimiento espiritual, para mi autodesarrollo. Es un regalo que me da la vida. Y es un regalo que me doy yo. Y sigo respirando profundamente, relajando mi cuerpo, trayendo mi atención a este momento, al presente, a la hora. Y me pregunto, ¿por qué quiero practicar ciertas cosas que me ayuden en mi crecimiento, en mi crecimiento espiritual, en mi autodesarrollo? ¿Qué quiero lograr con ello? ¿Qué quiero cambiar en mi vida? ¿Qué quiero mejorar en mi vida? ¿Qué aspectos de mi personalidad quiero cambiar? ¿Qué aspectos de mi forma de pensar quiero cambiar? Estas prácticas me van a ayudar a conocerme mejor. A tomar mi vida en mis manos. Y empezar a crear una obra maestra de mi vida. El proyecto más bello es el proyecto de crear lo que yo quiera de mi vida. Y entonces, al tomar estos momentos para mí, como el ahora que lo estamos haciendo, es una inversión que yo hago en mí misma. Es una forma de expresar cuánto me quiero, ¿Cuánto me valoro? Es una forma de decirme si sí, yo valgo la pena. Valgo la pena tomar este tiempo para cuidarme. Para cambiar todo aquello que me quita mi felicidad, me quita mi paz. Cambiar todo aquello en mí mismo, en mí misma, entendiendo que no puedo cambiar a nadie más. Solo puedo cambiarme a mí misma. Cómo respondo ante las, ante las situaciones, ante las personas. Entonces este ratito que me doy ahora Es muy valioso y me ayudará a disfrutar más de la vida. A sentirme mejor conmigo misma, a sentirme más contenta conmigo misma y con los demás. Y a tener más sabiduría de cómo respondo ante todo y ante todos. On Shanti. Entonces, bienvenidos de nuevo a esta sesión y los felicito por tomarse el tiempo para crecer, para aprender, para mejorarse. Porque entre más tomamos tiempo para nosotros, para nuestra, nuestro, nuestra autotransformación, nuestro autodesarrollo, empoderarnos, fortalecernos, llenarnos más del amor de Dios, más de paz, más de sabiduría, vamos a poder aportar más a nuestro mundo, vamos a poder aportar más a los demás y vamos a ayudar a que nuestro mundo sea mejor. Entonces, de nuevo, felicidades por tomarse el tiempo para ustedes, porque realmente es una obra, yo siempre he pensado que es como una obra de de caridad, es, una, es como un, un servicio a la humanidad cuando tomamos tiempo para nosotros porque es una forma de poder ser mejor ser humano para ayudarle a nuestro mundo a estar mejor, mejor con los demás, etcétera. Entonces, el tema de hoy es habilidades para tener un cambio constante y yo estaba pensando en este tema y realmente la disciplina es una palabra que a veces no nos gusta, a veces la rechazamos. Yo era una de estas. Pero cuando entendí que entre más tengo disciplina en mi vida, mejor voy a usar mi tiempo. Mejor voy a usar todo. Y así voy a aprovechar mejor el tiempo en vez de desperdiciarlo. La pereza muchas veces nos hace desperdiciar nuestra vida. Mientras que la disciplina invertida en aspectos que nos gusta practicar, prácticas que nos gustan. Nos hacen aprovechar mejor el tiempo, crecer más, eh, aprovechar más nuestra vida. Entonces, yo estaba pensando en prácticas que podemos in, incluir en una agenda del día, hacernos como una agenda del día incluyendo prácticas que nos gustan, prácticas que, que nos, nos gusta hacer. Porque realmente, si nos forzamos a hacer algo que no nos gusta, a veces lo logramos y a veces no duramos mucho tiempo haciéndolo. Entonces, eh, entonces una agenda del día en que podamos incluir prácticas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, que nos ayuden en nuestro autodesarrollo, que nos ayuden a usar mejor el tiempo. Eh, muchas veces va a ser muy personal lo que vamos a incluir, incluir, incluir en esta agenda. Pero yo les voy a compartir lo que yo incluí en mi agenda y la he incluido por muchos, muchos años. Yo tengo más de 30 años de estar practicando con Brahma Kumaris en este camino espiritual que, que me fascina. Día a día, después de 30, más de 30 años, me sigue fascinando eh, mi camino espiritual y todo lo que aprendo diariamente y todo lo que practico eh, y, y cuánto todavía me queda por por inculcar, por, por poner más en práctica. Entonces yo estaba pensando que una de las prácticas que, que me gusta hacer es levantarme más temprano de lo, digamos, antes de empezar mi día con mis rutinas, con mis carreras, con todos los quehaceres que tengo que hacer, levantarme más temprano. Levantarme más temprano, siempre se ha dicho que las horas tempranas del día son como muy sagradas, muy, muy, muy especiales. Eh, hay una quietud en el día a esas horas bien tempranos en la bien temprano en la mañana. Eh, hay una quietud, hay un silencio. Eh, nos, te, nos damos tiempo nosotros para estar con nosotros mismos. Antes, como les decía, antes de empezar las carreras del día, las responsabilidades que tenemos. Y es una hora muy sagrada para estar yo conmigo misma, con el ser espiritual que soy. Para estar en la compañía del ser supremo de Dios. Es como un, un momento de comunión, de quietud. Y de sentirme yo como el ser espiritual que soy. Estar en esta conciencia. Y estar en esta compañía, como, como decía, de sentir la compañía de Dios. De sentirla el amor de Dios, la paz de Dios, el silencio también, la belleza del silencio. Entonces realmente es una práctica que se la sugiero, todos los puntos que voy a incluir son sugerencias para que ustedes si quieren practicarlo si les gusta y ponerlo en práctica. Entonces este tiempo nos va a ayudar a empoderarnos para así empezar el día con fortaleza espiritual. Empezar el día con más paz interna, paz interior. Empezar el día con esa comunión conmigo mismo y con Dios. Entonces vamos a empezar el día con más fortaleza, como decía anteriormente, espiritual, que nos va a ayudar a afrontar lo que venga con más estabilidad, más ecuanimidad, más, más sabiduría. Otra práctica que a mí me gusta y que la he practicado desde que empecé con Brahma dice aunque la practicaba también antes, es... Eh, conciencia de lo que como, tener más conciencia de lo que como. Yo practico el vegetarianismo, prácticamente casi que vegana, eh, por el hecho de que, pero cada uno de ustedes hace lo que quiera. pero lo que quiero hablar ahora con este punto, este punto sobre la dieta, es tomar más conciencia de que todo lo que le ponemos en el cuerpo, todo lo que comemos, tiene un gran impacto en mi estado mental, en mi estado emocional en mi estado, en mi calidad de pensamientos. Todo lo que yo como, todo lo, a todo lo que yo ingiero, tiene un gran impacto en, en mi cuerpo, pero no solo en el cuerpo en la parte, el, el cuerpo en general, pero en mi estado, como decía anteriormente, mental, emocional, la calidad de pensamientos. Entonces, entre más yo tomo conciencia de esto, entre más yo tomo conciencia del, del impacto que tiene la comida en mí, entonces voy a cocinar más en un estado de paz, en un estado de recuerdo de Dios, en un estado de este recuerdo de que soy esta, este ser espiritual, hija de, del ser supremo. Eh, entonces, como, como crear un ambiente a la hora de cocinar de paz, de tranquilidad, de silencio, del recuerdo de Dios, y a la vez a la hora de comer, comer si se puede en este mismo estado, en este mismo tipo de ambiente, en un ambiente de paz, en un ambiente de silencio si se puede, en un ambiente de, de, de tranquilidad y como decía anteriormente, consciente de que todo lo que yo estoy comiendo va a tener un gran impacto en cómo me siento y me va a ayudar en mi crecimiento espiritual o me va a a, me, o mi crecimiento espiritual va a ser un poquito más complicadillo más eh, porque van a haber otros pensamientos a veces innecesarios negativos o etcétera va a haber falta de concentración porque la comida tiene también mucho que ver con la concentración nos puede quitar mucho la concentración eh, entonces ese es otro aspecto tener como conciencia al comer conciencia al cocinar conciencia espiritual otro aspecto es, digamos, la compañía. A veces no, no, no, no creemos que la compañía tenga un impacto tan grande en mi, en mi estado, en mi forma de ser, en mi crecimiento espiritual, en mi, en mi autodesarrollo, pero lo tiene. Tiene un gran impacto porque la compañía que mantenemos tiene una influencia muy, muy sutil, a veces muy obvia, muy muy, muy obvia, pero a veces es muy sutil que no nos damos cuenta. Y la compañía no solo es de personas, que es generalmente lo que pensamos, la compañía de personas, pero la compañía también son mis pensamientos, la calidad de pensamientos que tengo, la calidad de palabras que yo hablo, las acciones que hago, entonces tengo yo, son pensamientos que me fortalecen. Son pensamientos que crean fe, esperanza, buenos deseos, positivismo. O son pensamientos que más bien como que me quitan mi energía, me quitan mi poder espiritual. Amigos, pensamientos de crítica, pensamientos de chismes, eh, eh, pensamientos y palabras de crítica, de chismes, de... Entonces, ¿cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son mis acciones? Esa es como mi compañía conmigo misma, ¿no? Que es una compañía que tengo 24 horas al día. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy buena compañía para mí misma? Otras son las compañías de las personas, como decía anteriormente, que muchas veces creemos que no nos está afectando, pero tiene una influencia muy sutil o muy directa, como decía anteriormente. Otra es... Otra, otro tipo de compañía que tiene un impacto muy grande en nosotros son los medios sociales, el internet, las películas. Todo lo que estamos exponiendo, a todo lo que nos exponemos, todo lo que dejamos que entre en nosotros, todo lo que dejamos que entre en nosotros va a quedarse ahí y va a ayudarnos o va a afectarnos. Entonces es como vivir con más conciencia y tener más, eh, más conciencia de qué decido dejar que entre en mí a través de comida, a través de medios de, de sociales, a través de compañía de personas, a través de mis pensamientos, palabras, acciones, etcétera. Y por y otro punto es, digamos, el tercer punto sería la compañía, el cuarto punto que está ligado a la compañía, cuál va a ser la compañía que me va a empoderar, cuál va a ser la mejor compañía que yo puedo tener, que me va a empoderar, que me va a hacerme sentir muy bien, que me va a hacerme sentir eh, llena de, de, de positivismo, entusiasmo, alegre, eh, llena de amor, es la compañía de Dios la compañía del ser supremo, la compañía de este ser que es el océano del amor, que es el océano de la misericordia, el océano de, de la compasión, de, es el ser que quiere verme feliz, entonces esta es la compañía más linda, más bella, más, más empoderante que podemos tener, que podemos escoger. Y entonces también, ¿verdad? Este sería como el cuarto punto, la compañía de Dios, la compañía más elevada que va que vas solamente a darme todo lo, que me va, todo lo que me va a dar, va a ser muy, muy positivo, muy empoderante. Me va a llenar de su amor, de su paz. Otro punto, el punto diría yo, el punto, la práctica número cinco, es diariamente, diariamente sacar ratitos para estudiar conocimiento espiritual. Es muy necesario, es muy importante llenarme llenarme de este conocimiento espiritual, llenarme diariamente, es como alimentarme comida orgánica, es como alimentarme lo, la mejor comida para hacer también este, esta, esta comida del de estudio espiritual, ya sea leer, ya sea escuchar charlas, ya sea escuchar comentarios de meditación, diariamente es muy importante empoderarnos con esto, diariamente es una forma de recordarnos, de recordarnos todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que hemos estado pensando en cuanto al crecimiento espiritual y autodesarrollo. Entonces es una manera de, de reafirmarlo, recordarlo, pero no solo estudiarlo, sino reflexionar sobre ello y practicarlo. Muy importante practicarlo, porque si no solo se quedan palabras y no vemos mucho beneficio en nuestra vida. Pero si yo reflexiono sobre lo que estoy estudiando, escuchando y lo practico, entonces me voy a empezar a beneficiar más, voy a ver los, los, voy a ver el resultado positivo en mí, los beneficios en mí, de todo lo que estoy leyendo, estudiando, lo estoy practicando y cuánto me está beneficiando, empiezo a ver los cambios tan beneficiosos en mi vida. Y otro aspecto muy importante sería el último aspecto, de aspecto de la práctica número 6 es todas las noches antes de acostarme sacar un ratito para reflexionar, para meditar, para hablar con Dios, para para estar en esta conciencia del ser espiritual que soy y revisar mi día, reflexionar sobre mi día y preguntarme ¿Usé mi tiempo de la manera que, quisier, que quería? Usé mi tiempo en forma beneficiosa. Cómo me relacioné con las personas. Cuánto recordé a Dios. Cómo fueron mis pensamientos. Cómo fue la calidad de mis pensamientos. Mis palabras fueron palabras que quiero fortalecer y quiero seguir usando. Fueron palabras que quisiera cambiar. Igual con mis pensamientos. ¿Fueron pensamientos que me empoderaron? ¿Fueron pensamientos de beneficio para mí, para los demás? ¿O pensamientos que quisiera empezar a trabajar en cambiar, en, en hacer más positivos, en hacer más de buenos deseos, de fe, de esperanza, de amor? Entonces es una, una evaluación, como un revisarme, pero no solo conmigo misma revisarme, sino hacerlo con Dios, con el alma suprema, con el ser supremo, como hablándole a él y, y, y viendo mi día con él, con el ser supremo. Y después es, es este, y al yo hacer esta práctica de las maneras que me gusta, incluyendo lo que me gusta, como decía anteriormente, es muy valioso porque vemos cómo todas estas prácticas que estamos haciendo diariamente nos va a empezar a empoderar, nos va a empezar a a fortalecer tanto, nos va a empezar a, a llenar de una sabiduría en una forma muy, muy, muy suave. Empezamos a, a empoderarnos mucho, empezamos a llenarnos de más paz, de más sabiduría, de más herramientas de cómo afrontar las situaciones con con equanimidad, con positivismo, buscando beneficio para todos. Entonces empezamos a cambiar, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar de la manera que más queremos eh, pensar, empezamos a hablar de una manera como más queremos hablar y empezamos a cambiar hábitos que tenemos que nos debilitaban, que nos afectaban, que nos quitaban la felicidad y la paz y empezamos a, a, a fortalecer hábitos de pensar, de hablar, de, de actuar que nos llenan más de, de beneficio para nosotros y para los demás. Estas son algunas sugerencias, lo que quisiera hacer ahora es una, una meditación, una reflexión. Eh, sé que fui un poquito rápido quizás, pero bueno, eh, son puntos que vamos a seguir cubriendo en el mes, uno por uno se va a ir tratando diferentes de estos, algunos de estos puntos y se, va a ir, se van a tomar y se va a profundizar más en cada uno de ellos. Así es que sentémonos en forma cómoda. Y al estar en esta quietud, en este silencio, le doy gracias al Ser Supremo, a Dios, por darme esta oportunidad de conocerme mejor, de aprender a ser mi mejor amiga, de ir por la vida con más sabiduría de ir por la vida con más paz, con más compasión y comprensión, aprendiendo a ser mi mejor amiga, aprendiendo a usar mi tiempo, mi vida, en crear una obra maestra, si yo quiero, de mi vida. Al yo estar en la compañía de Dios, al yo estar en esta conciencia del ser espiritual que soy, empiezo a estar más consciente de los pensamientos que creo, de las palabras que hablo, de mis acciones. Y empiezo a tener más responsabilidad de pensar antes de hablar, de pensar antes de actuar. Y de esta manera me pregunto, ¿cuánto recuerdo a Dios? ¿Cuánto me recuerdo del ser espiritual que soy durante el día? cuánto alimento todas las bellas cualidades que hay dentro de mí y las practico más y más. Al yo vivir con esta conciencia, al yo vivir con más conciencia más espiritual, voy por la vida. Tomando cada paso, actuando, hablando, pensando, creando una obra maestra de mi vida. Y tengo ese poder en mí. Tengo ese poder en mí de crear lo que yo quiera de mi vida. Tengo ese poder en mí de, de fortalecer la paz interior que hay en mí el amor interior que hay en mí, el poder espiritual que hay en mí, la sabiduría que hay en mí. Entonces escojo fortalecer todas estas cualidades bellas que hay en mí, diariamente, creando pensamientos, palabras y acciones que las fortalecen que fortalecen todas esas cualidades que quiero fortalecer en mí.